Hola, mi nombre es Robert McKenzie. Bienvenidos a la Universidad de Chicago, donde un grupo de distinguidos invitados está por ver y discutir el cuarto capítulo de esta serie de Milton Friedman, Libre para Elegir. En este programa examinará el sistema de asistencia social en los Estados Unidos. Este país, como muchos otros, tiene una serie de estímulos diseñados para ayudar a aquellos que lo necesitan. ¿Alcanzan su propósito? Cualquiera que este sea, si estos trabajan, son algunas de las preguntas que Milton Friedman hará en esta serie de Libre para Elegir. elegir. Desde el punto de vista de Milton Friedman. De la cuna a la tumba. Después de la Segunda Guerra Mundial, las autoridades de la ciudad de Nueva York decidieron hacerse cargo del control de las remuneraciones supuestamente para ayudar a los ciudadanos más pobres. Las intenciones eran buenas. Este es el Bronx, fue uno de los resultados. En los años 50, las mismas autoridades estaban grabando a sus ciudadanos, incluidos aquellos que viven en el Bronx y otras áreas desoladas al otro lado del East River, para subvencionar los programas habitacionales públicos, otra idea, con buenas intenciones. Pero los pobres están pagando por ello. Casas con ayuda del gobierno para personas de recursos. Cuando el gobierno, a nivel metropolitano o federal, gastaba nuestro dinero para ayudarnos, pasaban cosas extrañas. La idea de que el gobierno debía protegernos vino a ser aceptada durante los terribles años de la depresión. Se decía que había fracasado el capitalismo y que los políticos buscaban un nuevo enfoque. Franklin Delano Roosevelt era candidato a la presidencia. Era gobernador del estado de Nueva York. En la mansión del gobernador en Albany se reunió muchas veces con amigos y colegas para buscar una salida a la depresión. Los problemas del día iban a ser solucionados por la acción del gobierno y el gasto del gobierno. Las medidas que Roosevelt y sus asociados discutieron aquí fueron el producto de una larga experiencia. Algunas de las raíces de estas medidas remontan a la Alemania de Bismarck a fines del siglo XIX, el primer estado en instaurar pensiones de vejez y otras medidas similares por parte del gobierno. A comienzos del siglo XX, Gran Bretaña, bajo la dirección de Lloyd George y Churchill, siguió el ejemplo. También instauró pensiones de vejez y planes similares. Estos precursores del bienestar social moderno tuvieron poca influencia en los Estados Unidos, pero sí la tuvieron en los intelectuales en las universidades, como los que se reunían aquí con Roosevelt. Las personas que se reunían aquí tenían poca experiencia personal de los horrores de la depresión, pero confiaban en que ellos tenían la solución. En esas largas discusiones sentados alrededor de la chimenea, tratando de diseñar programas para enfrentar los problemas que surgían de la peor depresión en la historia de los Estados Unidos, era natural que se basaran en las ideas que prevalecían en la época. El clima intelectual producido daba por sentado que el gobierno debía jugar un papel principal en la solución de los problemas en procura de lo que más tarde llegó a llamarse la seguridad desde la cuna hasta la tumba después de su elección Roosevelt se ocupó del desempleo masivo como primera prioridad se comenzó un programa de obras públicas el gobierno financió proyectos para la construcción de carreteras, puentes y embalses Se creó la Administración para la Recuperación Nacional con el objeto de revitalizar la industria. Roosevelt quería ver a los Estados Unidos caminar hacia una nueva era. Se aprobó el Acta de la Seguridad Social y siguieron otras medidas. Beneficios para los desempleados, pagos de bienestar, distribución de excedentes de alimentos. Con estas medidas vinieron obligadamente los reglamentos, la burocracia, tan familiar hoy día, fue entonces una novedad la burocracia gubernamental creció y ha crecido desde entonces esto es solo una pequeña parte del imperio del seguro social de hoy día la filial de Baltimore tiene 16 salones de este tamaño todas estas personas distribuyen nuestro dinero con las mejores intenciones posibles pero a qué costo durante los 50 años transcurridos desde las reuniones de Albany hemos introducido más y más control sobre nuestras vidas y nuestros ingresos. En el estado de Nueva York solamente estos edificios gubernamentales albergan a 11.000 burócratas que administran programas del gobierno que le cuestan a los contribuyentes neoyorquinos mil millones de dólares. A nivel federal, el Departamento de Salud, Educación y Bienestar solamente tiene un presupuesto más grande que el de cualquier gobierno en el mundo con la excepción de Rusia y de los Estados Unidos. Pero estas medidas gubernamentales a menudo no ayudan a la gente que debieran ayudar. Está bien. Halima, la hija de Richard Brown, necesita atención médica permanente. Tiene un defecto en la garganta y la tienen que conectar a una máquina respiratoria para que pueda sobrevivir en las noches. Es un tratamiento caro y se justificaría que la familia pidiera ayuda del Estado. No, no la recibo porque no tengo el derecho a recibirla. Gano unos pocos dólares de más. Pero con el sueldo que gano no puedo vivir realmente. Ahorrar algo está fuera de mis posibilidades y... Bueno, vivo. Vivimos al día. Literalmente de día de pago a día de pago. La lucha no es menos dura sabiendo el señor Brown que si renuncia a su empleo como ordenanza en el hospital de Harlem, tendría derecho a recibir una ayuda del gobierno. Estaría en mejores condiciones económicas. Señor ah, Brown, me haría usted un favor. Hay un paciente que... Está bajo una presión tremenda, pero está orgulloso del trabajo que hace aquí y tiene la fuerza para resistir la presión. Yo soy Brown. Está completamente debilitada. La llevaré a la sala de partos. Trate de no pujar. Queremos un alumbramiento en buenas condiciones. El señor Brown ha aprendido a la fuerza que los programas de bienestar social destruyen la independencia del individuo. Hemos querido acogernos a la ayuda social y averiguamos respecto al bienestar social, pero nos dijeron que tendríamos derecho a recibir 5 dólares al mes. Mm, pero para poder recibir estos 5 dólares tendríamos que entregar los ahorros de nuestro hijo y eso, eso no vale la pena, pero yo no creo tampoco en nada gratis. Creo que hay muchas personas capaces de trabajar y dispuestas a hacerlo, pero la culpa es la manera en que esto está organizado. Por ejemplo, las madres y los niños estarían mejor si el marido labora o si él no está y esto destruye a muchísimas familias pobres. Una de las cosas más tristes es que muchos niños cuyos padres reciben ayuda del gobierno terminarán cobrando beneficios para desempleados cuando crezcan. En este proyecto público de vivienda en el Bronx de Nueva York, las tres cuartas partes de las familias reciben pagos por cesantía. Pues bien, el señor Brown quería mantenerse alejado de esto y por una razón muy poderosa. Aquellos que cobran beneficios por cesantía pierden su independencia humana y... ...sentido de la dignidad. Deben someterse a los dictados de un supervisor de bienestar... ...quien les puede decir si deben vivir acá o allá, si pueden tener un teléfono... ...lo que pueden hacer con sus vidas, los tratan como niños no como adultos responsables, y caen en la trampa del sistema. Quizás se presente un trabajo que parezca mejor que el recibir pagos por cesantía. Pero temen tomarlo, porque si lo pierden pueden pasar entre seis y nueve meses antes de que puedan volver a cobrar cesantía. Y como resultado, todo esto se transforma en un ciclo eterno, no simplemente en un estado transitorio. En otras partes las cosas han ido aún más lejos. Este es el Hume State. ...un proyecto público de vivienda en Manchester, Inglaterra. Bueno, aquí estamos a 3.000 millas del Bronx... ...pero nunca lo adivinaría al mirar en su derredor. Me parece estar en el mismo lugar... ...en el mismo tipo de unidades habitacionales... ...chatas y uniformes, decrépitas... aun cuando se construyeron hace solo siete u ocho años atrás. Vandalismo, pandillerismo... ...la misma sensación rodea el lugar de gente que no tiene mucho empuje y energía porque otros se ocupan de sus problemas y necesidades diarias, porque el Estado los ha provisto del incentivo de buscar trabajo, de ser personas responsables, de ser capaces de sostenerse ellos mismos y sus familias. Durante los últimos siete años, Maureen Ramsey ha tenido que comprar comida y vestidos para su familia con la ayuda que le da el gobierno. Durante todo ese tiempo, su marido Steve no ha tenido empleo. Cada semana cobra lo que en Inglaterra se llama seguridad social. El gobierno vela por él, su mujer y sus hijos. Pero el aceptar pagos de bienestar significa aceptar los reglamentos de aquellos que lo pagan. En mi opinión, por lo menos, uno se siente como que les pertenece. Usted sabe que no hay otra forma de expresarlo. Supóngase que me empleara porque necesito algo. Debo de ir allá para informarles de eso. Porque tendría que ir a trabajar con la sensación de que alguien del Seguro Social me está observando y... Bueno, hasta allí llego. No hay salida. Es imposible luchar. Los empleos de hoy en día solo permiten ganar unas 45 libras a la semana. De las que hay que rebajar una estampilla y se termina con más o menos 39 libras. ¿Por qué trabajar cuando se puede obtener lo mismo? No le veo el provecho. Claro que él tiene razón. Es muy posible que no le compense emplearse ahora no es su culpa y no lo culpo está actuando de manera inteligente a favor de sus propios intereses y los de su familia es la culpa de un sistema que le quita el incentivo para buscar empleo pero supongamos que ustedes fueran crueles y le quitaran los beneficios del servicio de bienestar qué pasaría encontraría trabajo sí qué tipo de trabajo no sé puede que no sea un empleo agradable o a su entera satisfacción a un cierto nivel de sueldo, pero sin exigir una determinada remuneración, siempre habría un trabajo que usted podría hacer. También podría suceder que tuviera que recurrir a los comedores populares gratuitos o algo por el estilo. Entiéndame, no estoy diciendo que esto sea agradable, deseable ni bueno. No lo es, pero analizando lo que pasaría, no cabe duda de que encontraría Alguna forma de ganarse la vida. El gobierno de los Estados Unidos está tratando de romper la trampa que encierra el servicio de bienestar. Estas personas estaban cesantes, se les está entrenando ahora a costa del contribuyente. Quizá lleve a una solución, pero quizás no. Aquí tenemos un enorme sistema de bienestar social que está diametralmente en oposición a las creencias básicas de los Estados Unidos. Porque los Estados Unidos se fundaron sobre una ética... ...han practicado la ética del trabajo y han declarado que es lo que deben hacer todos... ...procurar la misma oportunidad de empleo que en Norteamérica. Aquí todos tienen que marcar tarjeta y cumplir una jornada completa de trabajo. La intención es dar la impresión de un verdadero trabajo. Estamos afirmando que un empleo es parte de la forma de vida de los Estados Unidos... ...y le vamos a ayudar a usted a encontrar empleo para que tenga derecho a un pedazo de la torta... Y ...pueda pagar impuestos y llegue a ser parte del sueño norteamericano. Pero el sueño no funciona. Proyectos como este forman parte del Acta de Educación y Entrenamiento, Z. Tienen un alto porcentaje de abandonos y muchos de los alumnos vuelven al punto de partida, a vivir de los servicios de bienestar. Los hombres y las mujeres que dirigen el Z y programas similares, los funcionarios del Departamento de Salud, Educación y Bienestar, son personas que trabajan con dedicación. Sus motivos son buenos, sus logros no lo son. Los resultados de estos programas son decepcionantes. ¿Por qué? Creo que la razón principal está en que es muy difícil. No se logran buenos resultados con malos medios. Y los medios que hemos estado empleando son malos por dos razones. En primer lugar, todos estos programas requieren de personal que gasta el dinero de otros para fines fijados por un tercer grupo de personas. No hay quien gaste el dinero de otro tan cuidadosamente como se gasta el propio. Nadie tiene la misma dedicación para alcanzar las metas de otra persona como la que tiene para alcanzar las propias. Además, los programas son dañinos para el carácter tanto de las personas que administran los programas como de las que supuestamente se benefician de ellos a las personas que los administran les da una sensación casi de omnipotencia a las personas que supuestamente se benefician los llena de una sensación de dependencia casi infantil su capacidad para tomar decisiones se atrofia el resultado es que los programas llevan a malgastar el dinero. No se logran los objetivos para los cuales fueron estos creados. Pero hay algo más importante aún. Se va socavando la base misma, que es la que mantiene unida a una sociedad decente. Si usted cree que exagero, miren lo que encontró el Health Education and Welfare cuando decidió hacer una investigación especial de cómo se gastan los inmensos fondos que administra. Simplemente pedimos los planes que tenía el Servicio Médico Nacional para reducir la cantidad de camas. En estas cintas magnéticas que dejan constancia de todos los pagos que se hacen de toda persona que cobra, encontraron pruebas de que una cifra abismante, 7.500 millones de dólares, se habían perdido por malversación, mal empleo y abuso en un año. Doctores, contratistas, hospitales, escuelas, beneficiarios del sistema de bienestar, todos habían hecho mal uso en alguna u otra manera de los fondos y aún no termina la investigación. El resultado inevitable de tener un fondo enorme de dinero de los contribuyentes es que todos nos sentimos inclinados a echarle mano. Puede estar seguro de que siempre podremos encontrar muy buenas razones para justificar la necesidad de gastar el dinero de otros. A alguien se le ocurrió una muy buena idea para invertir el dinero del contribuyente, la de subsidiar arriendos de departamentos en la ciudad de Nueva York. Las personas que ocupan estos departamentos pagan algo así como 200 dólares al mes menos del arriendo comercial y ese subsidio es financiado con los impuestos que paga gente que en su mayoría son más pobres que las personas que viven aquí. No es inusual que ocurra algo así cuando el gobierno trata de hacer el bien con nuestro dinero. Vean lo que pasó en Chicago. Para la mayoría de los visitantes la impresión inmediata es de una ciudad rica, próspera y dinámica. Como toda ciudad grande, en Norteamérica tiene sus zonas problema. Barrios pobres en decadencia y sobrepoblados que producen miseria y crimen. Después de la Segunda Guerra Mundial, algo similar pasó con una zona cerca de Hyde Park. En los años 50, se idearon planes para demoler grandes edificaciones ruinosas y reconstruirlas con fondos del gobierno destinados a un programa de renovación urbana. Iba a ser un proyecto ejemplar que reemplazaría una zona venida a menos por una comunidad integrada. ¿Quién controlaba el gasto de ese dinero del Estado? Fue precisamente mi propia Universidad de Chicago la que sintió que su existencia estaba amenazada por este cáncer urbano y por el crimen que trae consigo. Se utilizaron fondos del gobierno para demoler un área que incluía muchas pequeñas tiendas y casas de familia de escasos recursos. Una vez despojada la zona, la reconstruyeron con fondos privados dotándola de departamentos, casas residenciales y complejos comerciales. Se había eliminado un cáncer aquí, trasladándolo a otra parte. En muchos casos, cuando el gobierno administra grandes donaciones, muchos de los fondos no llegan a las personas... ¿O no sirven a los fines a que estaban destinados y tienen que alimentar una gran burocracia gubernamental? Joe Garner formó una organización local de gente de color para proteger sus intereses. Anteriormente los negros habían hecho manifestaciones en las calles para alcanzar sus objetivos. Se iban a lograr ahora en forma pacífica usando dinero del gobierno. Cuando obtuvieron fondos del gobierno, la organización Woodlow los tomó a su cargo. Los utilizó para construir el tipo de casas que querían. Departamentos de pocos pisos, como estos. Los burócratas, planificadores y arquitectos les dijeron que eran antieconómicos, que solamente valdría la pena construir edificios altos. Estaban equivocados. Muchos piensan que los desvalidos, si los queremos llamar así, no tienen idea de sus problemas ni de cómo solucionarlos, y que necesitan la ayuda de profesionales de fuera para lograrlo. Y nosotros les decimos las pinzas, porque un profesional de fuera no siente en sus entrañas lo que siente una mujer con seis niños, acogida a los servicios de bienestar, que tiene que vivir con 100 dólares al mes en un departamento deteriorado. Ella puede proponer soluciones mucho más acertadas. Las intenciones de este grupo comunicario local son buenas. Quieren reconstruir la comunidad según los deseos de la comunidad. ¿Están conformes con el trabajo que estamos haciendo? Sí, bastante. Pero el dinero del gobierno siempre corrompe. Que sea del mismo color de la casa. Miren la cantidad de personas que están reconstruyendo este garage. No tiene sentido, salvo el hecho de que son trabajadores Z pagados con dinero del contribuyente. Los fondos gubernamentales han permitido a la organización abarcar toda un área de Chicago. Ahora tienen hasta su propio supermercado. Han construido magníficas casas para habitantes de la clase media, muy caras, protegidas por los sistemas más modernos de seguridad, todo a costa del contribuyente. En realidad nos estamos transformando en un mini estado. En este preciso momento tenemos alrededor de 400 empleados. Tenemos un presupuesto operacional sobre los 5 millones de dólares al año. Somos grandes. Grandes y creciendo. El próximo proyecto es un nuevo desarrollo de este sitio. Y ese no es sino un paso en un programa de 20 años que costará 220 millones de dólares. La mayor parte proveniente del contribuyente. En el sur del Bronx están muy familiarizados con la protección gubernamental como el control de arriendos que hace que a los propietarios no les compense mantener sus edificios ellos se han ido trasladando y los vándalos han venido a instalarse en el sur del Bronx existe una zona donde muchas personas cobran bienestar y donde el porcentaje de crímenes es alto pero todo esto podría cambiar Un grupo local ha comenzado a remozar estos edificios para construir nuevos hogares. Se llama la Hermandad del Sudor, porque al principio lo único que podían aportar al proyecto era su sudor y su esfuerzo. Solo más tarde aceptaron una pequeña donación del gobierno. ¿Cuánto tiempo hace que trabaja en este edificio? Hace cuatro meses en este edificio. Por lo que veo, van a arreglarlo todo de arriba a abajo. Exactamente, arreglarlo todo. Tendrán que cambiar toda la instalación eléctrica. Claro, y además levantar paredes nuevas, pisos, cielos rasos, todo nuevo. Trabajar en el invierno, en el verano, trabajar cada vez que podamos. ¿Cuántas personas trabajan aquí? 40 por lo menos. ¿Y cómo los mantiene trabajando? <risa> Debe saber que algunos no querrán, o se cansarán, o se irán. Demuestran nuestro interés. Nosotros demostraremos lo que se puede hacer, lo que se hará de aquí en adelante, ya que al principio les será bastante difícil probarle a la gente, a alguien que... ¿Qué es lo que saldrá de todo esto en los próximos tres o cuatro uh -huh. años? Ellos uh -huh. no pueden ver a largo plazo, sí. solo ven a corto plazo. Uh -huh. Necesitan el dinero ahora, no en los siguientes sí. dos o tres años. Demostraremos lo que se hará. Uh -huh. Es verdad que ahora aceptan un poco de dinero del gobierno, pero hasta hoy han logrado mantener su filosofía original que la mejor manera de hacer bien las cosas es hacerlas por uno mismo. Me gusta lo que estamos haciendo Estamos trayendo gente de la calle Y dándoles algo por qué luchar Tendrán su apartamento Se preocuparán de lo que los rodea Tendrán un jardín Y tendrán un aliciente por qué luchar Hasta dejarán de cobrarle al servicio de bienestar social Podremos darles un empleo Y volverán a tener amor propio A eso se reduce todo, al amor propio Mientras puedan tomar las cosas con calma Y cobrar del gobierno, no tendrán problemas No tomamos las cosas con calma Estamos trabajando y estamos ayudando a que venga el dinero. Lo estamos invirtiendo en nuestros edificios. Nos estamos construyendo a nosotros mismos al mismo tiempo que a nuestros edificios. Algunas de estas personas son trabajadores de la Z pagados por los contribuyentes, pero no son tan útiles como parece. Pregúntele a esta gente qué preferiría, a los trabajadores de la Z o el dinero que se les paga. <risa> ¿Qué preferirían tener? <risa> el dinero que se les paga Así es Esa es su respuesta Esa es una ayuda muy cara comparada con lo Así que podrían es. hacer ellos con el dinero Usted da a esta gente todo el dinero que les paga a los trabajadores de la Z Y le apuesto que harían dos o tres veces la cantidad de trabajo ¿Me equivoco? Esto es lo cierto Muy en lo Así cierto Así es que esta es una manera muy ineficaz de utilizar su dinero El problema es que tenemos una gran burocracia y ella quiere tomar las decisiones No quiere que usted decida Pregúntese a sí mismo, ¿cómo se empezó a edificar esta zona? A fin de cuentas, era una región bastante respetable, sólida y de calidad cuando se desarrolló. No se hizo a través de un proyecto del gobierno. La construyeron personas individuos con el incentivo para levantar esos edificios y ocuparlos. Lo que están haciendo estas personas que vemos aquí es tratar de devolverles esa sensación, esa actitud. Habrá una comunidad mucho más sana aquí si nace de la autocooperación de personas como nuestros interlocutores. No se espera el impulso de una empresa paternalista puesta en marcha por funcionarios del gobierno y burócratas que deberán planificar en gran escala para otros. Debemos hallar la forma de darle a todos los que han caído en la trampa de los beneficios del servicio de bienestar el tipo de iniciativa que tienen estas personas. La mejor, o debería decir la menos mala de las soluciones que he podido encontrar, es algo que se llama impuesto negativo a la renta. La idea es eliminar una gran parte de la burocracia, del servicio de bienestar, de los reglamentos denigrantes, ayudar a los pobres, principalmente dándoles dinero. Con el impuesto positivo a la renta, se tiene el derecho a una cierta cantidad de exenciones personales y descuentos, y sobre lo restante usted paga su impuesto. Pero supongamos que no tenga usted entradas. Con el régimen de impuesto negativo a la renta, el gobierno le pagaría una fracción de sus exenciones no utilizadas, garantizándole así una renta mínima. Si usted gana algo, también tendrá derecho a una fracción de sus exenciones no utilizadas y por lo tanto, un mayor ingreso. A medida que suban sus ganancias, el suplemento a su entrada se reducirá más y más hasta que sus ganancias igualen a las exenciones. En ese momento no estará ni pagando impuestos, ni recibiendo ayuda. No es un sistema ideal, no es el sistema que habríamos aspirado, pero es un sistema que tendría como consecuencia eliminar la división de la sociedad entre los que reciben y los que pagan. Una separación que tiende a destruir toda la estructura de la sociedad. Significaría... Que cada uno podría aprovechar las oportunidades que se le presentan sin peligro de que si por algún motivo perdemos el empleo, pase mucho antes de que funcione nuevamente el sistema. Sería un sistema que nos daría a todos un incentivo para mejorar en forma paulatina nuestras vidas y quizá nos permitiría con el tiempo extraernos del embrollo en que sin querer nos hemos metido. Un embrollo en que nos hemos metido con la mejor de las intenciones pero con el peor de los resultados. Dependemos cada vez más del gobierno. Le hemos transferido el poder al gobierno. Nadie nos obligó. Lo hicimos nosotros. Los resultados, gasto monumental del gobierno. Gran parte malgastado. Poco de ello irá a las personas que nosotros quisiéramos ayudar. Impuestos pesados, inflación alta y un sistema de bienestar del que no están satisfechos ni los que reciben ayuda ni los que tienen en sus manos el financiamiento. Tratar de hacer el bien con el dinero de los demás, simplemente no ha resultado. Libre para elegir. Mientras veía la película, mi sensación de enojo crecía. Enojo porque la posición que allá se expuso no reconocía que... El sistema atacado era necesario dentro de nuestro sistema capitalista de libre empresa. Este sistema, por su propio fracaso, produce pobreza. Y requiere, por lo tanto, la intervención del gobierno... ...en el interés de aquellas personas que han caído en la trampa de la pobreza. Así es que mientras miraba la película y escuchaba las declaraciones del doctor Friedman... ...me enojé porque solo se ha contado la mitad del cuento. Y creo que... ...otra vez... Estamos culpando a una víctima, esta vez a un sistema, el sistema de bienestar. Y todo por el hecho de que otros sistemas no han operado en beneficio del pueblo. Veamos otras reacciones a esa declaración de tratar de hacer el bien con el dinero de los demás simplemente no resulta. El sistema de bienestar está socavando las bases mismas de la sociedad. Tom Sao. Mi reacción fue al revés, mi furia se dirigió a lo que se había hecho en esta ciudad. Yo crecí en ella en condiciones muy distintas durante el periodo más malo del capitalismo, en el que no existían estas preocupaciones humanitarias, pero que era posible que la gente fuera mejorando y saliera de esa pobreza. Hoy día alguien que viviera exactamente en el mismo lugar en que viví yo, encontraría mucho más difícil escapar de la pobreza debido a todas estas cosas. Tampoco se abandonaban los edificios como lo vemos en la película cuando yo vivía en Harlem. La tasa de criminalidad, todas las cosas con las que se culpa a los sistemas anteriores no existían. Yo dormía en las puertas y callejones de Harlem. Hoy reto a cualquiera a que lo haga en cualquier parte de Nueva York. Tradicionalmente en los Estados Unidos hemos intentado evitar algunas de las trampas del sistema del bienestar que se mencionan, negándole a ...a la ayuda a aquellas personas que son fuertes... ...que no son viejas... Eh, ...por lo tanto hemos tratado de cerrar la puerta del bienestar estatal... ...a muchas categorías dentro de la población pobre... ...realmente pobre... ...el segundo punto que se enfatiza es que algunos... ...pero no todos de los que podríamos llamar programas de bienestar social... ...en el sentido amplio de la palabra... ...reducen muy fuertemente los beneficios... ...cuando se gana un poco más de dinero... Eh, y creo que es precisamente ese hecho que quiero señalar El problema principal que resalta en la película Pero que no es común a todos los programas de bienestar que se me vienen a la mente Cuando fracasa la familia, cuando el sector privado fracasa en su intento de crear empleo Se encuentra uno con que la gente está cesante y lentamente cae en la necesidad De pedir ayuda para poder subsistir El sistema de bienestar social fue creado en los años 30 para hacer precisamente eso Cuando el sector privado esencialmente fracasó Vemos el desarrollo del sistema de bienestar. Él no va contra la sociedad. Está tomando lo que la sociedad y las instituciones olvidaron a su paso. El quebrantamiento de la familia, la economía que no se expande lo suficiente, el fracaso del sistema de salud y un sistema educacional que no cumple. Tenemos a personas sin entrenamiento, sin conocimientos buscando empleos en una sociedad altamente técnica o empleos que pagan tan poco para que la gente pueda vivir de manera decente. Yo veo un sistema de bienestar que no es tan malo, sino que de hecho toma las obras y trata de ayudar a la gente a vivir con dignidad. Así que la teoría de que corrompe las bases de la sociedad no encuentra apoyo salvo quizás por usted. ¿Concuerda usted con eso? Absolutamente. Usted está hablando de los fracasos de otras partes de la sociedad. Lo que el sistema de bienestar y otros tipos de programas gubernamentales tratan de hacer es pagarle a la gente para que fracase. Ya que mientras fracasan, reciben dinero y mientras tengan éxito, por muy moderado que sea, se les quita el dinero. Esto es extensivo al sistema escolar donde se les da dinero a los colegios con bajos rendimientos. En la medida en que el colegio mejore la educación, se le quitará el dinero. Así se le está ayudando a la gente para que fracase en su propia vida y que dependa de la limosna. Tenemos cifradas esperanzas hoy en día acerca de la calidad de la vida, la alta calidad del trabajo... El nivel de ingresos que se espera, ¿por qué? Porque vemos lo que está con nosotros y lo que debemos no, tener No, esa no para es la tenerlo. razón, no es la razón. Yo podré tener cualquier cantidad de expectativas. La pregunta es, ¿qué puedo hacer? Si hay otros que subsidian mis expectativas, estas serán mayores. Mientras el Centro para Estudios Avanzados me subvencionó hace algunos años... ...rehusé trabajar en la Universidad de California por un sueldo como profesor de tiempo completo. ¿Por qué habría de hacerlo cuando obtenía el mismo ingreso en el centro sin horarios, ni deberes, ni clases? Examinemos otra proposición que hace Milton. El efecto dañino sobre aquellos que reciben ayuda social del Estado. Pierden su independencia como seres humanos y su dignidad. Se les trata como a niños. Bien. Doctor Thompson, como antiguo administrador de uno de los principales programas, ¿cree que es un gran riesgo? No es un gran riesgo. A decir verdad, eso presupone que la gente que esté recibiendo pagos por el sistema de bienestar se quede en el sistema y obtenga el resultado descrito por el doctor Friedman. La verdad es que en nuestro programa AFDC a través del país y principalmente en la ciudad de Nueva York, cada año están abandonando alrededor de un tercio de los inscritos en el bienestar social. Ahora bien... Si estas personas estuvieran tan destruidas por el sistema, cuando se retiran no se emplearían o no podrían seguir en sus trabajos. Tampoco podrían zafarse del sistema estatal de bienestar por seis meses, 18 meses o 24 meses. Por lo visto entonces hay un error cuando se mira a la gente y lo que hace. Eh, Los pobres, como usted sabe, no son distintos a nosotros que no somos pobres. Y sus motivos para ser autosuficientes... ...y ocupar un lugar y ascender en la escala económica no son diferentes de los que tenemos nosotros. Y no dejarán que el sistema... Usted recuerda, doctor Friedman, los organismos de protección a los derechos al bienestar... ...que se negaron a dejarse aplastar por el sistema. Nosotros dimos vuelta a las políticas, ¿no es verdad, doctor? Usted lo sabe. Usted y yo concordamos completamente. Las personas que son pobres y cobran bienestar no son diferentes de los demás que no cobran. ¡Claro que no! Son seres humanos y merecen todo el apoyo y toda la posibilidad de lograr sus propias metas. Pero el sistema de bienestar los hace cambiar su modo de ser, les hace cambiar en su interés. ¿Por qué muchos renuncian a los beneficios? Oh, las cifras son cifras y debe tenerse cuidado con ellas. El hecho de que un tercio se renueva, un tercio no significa que la mitad no esté en ellas permanentemente. La gente se acoge, se retira, se acoge y se retira. Es necesario tener las cifras. Las últimas es, estadísticas es de Fast muestran que el 34% de las personas acogidas al FDC, lo están durante cinco años o más. Y cuando uno piensa en el propósito del programa AFDC, que fue la educación y la manutención de los niños, niños indigentes, niños menores, yo le diría a usted que cinco años no es un tiempo demasiado largo para que una madre y sus hijos tengan que depender del sistema de bienestar. Pensemos en otro. Nosotros tenemos un programa en Pensilvania para la mayoría de aquellos que no obtienen ayuda del programa AFDC, programa de asistencia general, donde menos del 15% permanece más de 18 meses, por lo que tenemos una constante renovación. Básicamente tenemos hombres jóvenes que se acogen al sistema de bienestar después que se les termina el pago por cesantía y que se alejan cuando tienen la oportunidad de un empleo. Esto, usted sabe, eh, creo que el porcentaje de personas acogidas al bienestar social es una minoría en el total del país. Eso no significa que el sistema como se define hoy en día y los programas aprobados no se contradigan a menudo y soy la primera en concordar con el doctor Friedman en que algunos de los programas efectivamente se contradicen. Pero, sin embargo, creo que es demasiado decir que transformamos a la gente en niños desvalidos. No recuerdo haber hablado jamás con alguien acogido al bienestar social que no pensara que lo trataban como a un niño. Bueno, yo creo que uno debería hacer una distinción entre un sistema que se formó para ayudar al pueblo y las personas que están empleadas por el sistema de bienestar público en el país. Y uno encuentra muy pocas personas preparadas para ayudar a los demás. Hablo de las personas, de los empleados sin entrenamiento. Personas que no están preparadas para ayudar a la gente, los llamados trabajadores sociales. No son trabajadores sociales, no tienen ni la técnica ni las aptitudes, y algunos de ellos ni el interés siquiera. Por ello creo que uno debe separar la infraestructura conceptual correspondiente al sistema diseñado para ayudar a la gente de lo que el país y la comunidad realmente hace para poner en práctica los programas. ¿Separando la esperanza de la realidad? Bueno, mire usted, yo distingo la técnica disponible para cumplir los objetivos del programa. Y creo que tenemos que distinguir si hablamos de objetivos de programa o hablamos de cómo opera. Yo sería el primero en decir... ...que el sistema que administré tenía personal mal preparado... ...para el trabajo para el que se nos ordenó... ...y no diría que el sistema que nosotros creamos. Hablé con algunas trabajadoras sociales... ...ellas expresaron que en realidad estaban tan constreñidas por el sistema... ...que es muy poco lo que podían hacer para ayudar a que la gente se retirara... ...es decir, enseñar algunas técnicas o lo que fuera necesario para que abandonaran la ayuda... ...estaban convencidas de que era culpa del sistema. El sistema que hemos contribuido a fijar... Um, implica una fuerte interferencia paternalista en la vida familiar del individuo y por lo demás no es cierto señor danson que el recargo de trabajo que tiene cada trabajador social le impide intervenir en la vida familiar e individual de los asistidos además en, en la última década ha habido un verdadero esfuerzo por reducir la trampa del bienestar cambiando la escala de descuentos en el caso de ingresos propios eh, y administrando los gastos por trabajo y los gastos por ayuda infantil, de tal manera que el que quiera trabajar tenga incentivo para hacerlo. Así es que no es tan terrible el cuadro que a veces nos hacemos de ese trabajador impotente que espera en la sala de su casa con su familia a que tomen las decisiones por él nunca he oído de un programa de gobierno defectuoso en el que la gente que lo dirige no diga si al menos tuviéramos más dinero que pudiéramos emplear en lo que no hemos podido cumplir con la suma que estamos gastando ahora vamos hora. a adelantar ahora algunas de las fórmulas que usted prescribe en esa película porque creo que ofrecen buen campo para la discusión lo más dramático fue lo que dijo hablando de un hombre cesante supongamos que ustedes fueran crueles y le quitaran de la noche a la mañana la ayuda a este hombre él encontraría un trabajo que pagara algo siempre habría algún trabajo que podría hacer Quizás necesitara cierta ayuda, pero encontraría trabajo. Ahora quiero que ustedes reflexionen antes de que vuelva Melton sobre el tema. Es un cuadro que les parece razonable a ustedes. Eh, Thompson, ¿qué opina usted? Podrá obtener empleo y podrá desempeñar un trabajo en lo que llamamos la economía subterránea. Y es ahí donde una parte de nuestra juventud busca trabajo. Aquellas actividades que son ilegales son las únicas que tiene a su alcance para ganar parte de su sustento. Creo que hay otro grupo de personas que son las mujeres solas que la hacen de padre y madre de familia. Córteles la ayuda mañana y ¿qué van a hacer para subsistir? ¿Cuál será su contestación inmediata? ¿A qué precio para sus hijos pequeños y para los mayorcitos, eh, los adolescentes? Ah, uh, ellas iban a encontrar trabajo. A decir verdad, las estadísticas muestran que son las mujeres las que tienen mayor éxito dentro de los programas de empleo, pero eso se logra a base de pagar para que les cuiden a los niños durante el día o oh, la mujer sola tiene que ganar lo suficiente para afrontar en forma particular ese tipo de componendas, o oh, es subsidiada por este programa insidioso y demagogo, dirigido por el gobierno federal, programa que efectivamente la posibilita trabajar y la hace una contribuyente, y que es una fórmula interesante de incitar a la gente a buscar empleo productivo. Es increíble ver cómo empieza usted el cuento en la mitad como si hubiera una cantidad de pobreza predestinada, una cantidad de desempleo predestinado En todo esto no le cabe responsabilidad ninguna al sistema de bienestar Existe social Existe un 20% de la mitad de la población menos favorecida Yo, que está bueno, predestinado Bueno, eso siempre ha sido verdad Va a verdad. haber un 20% eh, Bueno, con también ese nivel es más verdad bajo. que un 20% de la población menos favorecida <risa> no debe vivir a expensas del gobierno ni ser dirigida por él Usted mencionó a una mujer a cargo de toda la familia, muchas de estas cargas vienen sin contar a la mujer mayor que es madre de embarazos adolescentes, y no hay una cuota predestinada a embarazos de adolescentes. Yo crecí en una época en que la gente, y especialmente los negros, eran bastante más pobres que hoy en día, encaraban mayor discriminación que hoy. Y la tasa de embarazos de adolescentes será entonces más baja que en la actualidad. No creo que haya una cantidad predestinada de embarazos de adolescentes. Ni cantidad predestinada de maridos desertores. Eh, Goodman ha hecho estudios de una familia de negros en que demuestra que la idea que la familia negra siempre ha venido desintegrándose es una mentira. Sus estudios cubren hasta 1925. El gran porcentaje de familias negras estaban intactas con padre y madre. Y no solo en este año, sino hacia atrás hasta la era de la esclavitud. Ahora es que encontramos de repente esta tragedia inevitable que el sistema de bienestar dice que va a solucionar. Estamos hablando eh, con sí, Tom sí, sobre es estamos punto. hablando de un grupo muy pequeño, estamos hablando de un 12% de las familias que no están intactas, las que no son familias con padre y madre y en todo decir, momento. Quiere los que cobran ayuda no, entre el público en general? Entre el público en general, estamos hablando del 12% de las familias. Correcto. Es una cifra pequeña, pero... La debemos al sistema del bienestar social. No obstante, social. estamos hablando de una parte significativa del 20% de los niveles bajos. ¿Y qué es el 20% de abajo? Que estén encima o debajo del límite de pobreza siguen siendo el 20% de abajo. Y el punto es, ¿cuál es la responsabilidad del 80% restante? ¿La hay hacia aquellos otros? ¿No hay algún programa para evitar que haya un 20% más bajo? No... Pero la intención es levantar aquel 20% los para 20% Nos estamos levantando al tener, más, al tener más nacimientos ilegítimos, más desempleo. Yo no les estoy obligando a tener hijos ilegítimos. Espero que esto esté claro. Ah, sí, claro, claro. Usted no tiene que obligarlos, simplemente tiene que subsidiarlos. Nosotros como seres humanos no tenemos una responsabilidad, pero espero que tengamos compasión y un interés en ese 20% de más abajo. Y solo quiero decirles que el sistema capitalista, el sistema de la empresa privada del siglo XIX logró expresar mejor ese sentimiento de compasión y hacerlos mejor que los programas gubernamentales de bienestar de hoy día. El siglo XIX, el periodo que la gente denigra como la marea alta del capitalismo, fue el periodo donde más se volcó una ELA Mosner en actividades caritativas que el mundo jamás ha conocido. Y una de las cosas por las que culpa el sistema de bienestar social muy seriamente, es por haber destruido las agrupaciones caritativas privadas que son mucho más eficaces, mucho más compasivas, mucho más personales en la ayuda de aquellas personas que por circunstancias ajenas a su voluntad están en posición desventajosa. Debo discrepar con usted eh, porque creo que en general se excluía la nación de propiedad privada. Quiero decir que segmentos de la sociedad estaban excluidos de ella en el siglo XIX, principalmente las mujeres, los dementes y los idiotas, y así no voy a volver a ese siglo para mostrarlo como modelo. De cualquier modo quisiera, Milton, llegar a su receta importante. Sé que usted dice que no está en la agenda para mañana y se nos ha quedado por delante y es el impuesto negativo a la renta. Y no estoy seguro que estas personas hayan entendido a fondo de qué modo opera. Sé que no podemos entrar en detalles, pero me gustaría escuchar la reacción de nuestros invitados. Primeramente, ¿es este un enfoque viable para los problemas persistentes de la pobreza, el impuesto negativo a la renta? Eh, creo que es útil para algunos de los problemas de la pobreza. Involucra primeramente pagos en efectivo en contraposición a los pagos en especie. Además, los pagos no se hacen respetando categorías. ¿No por categorías? Eh, es decir, no importa si es una jefa de familia o un jefe de familia, si es viejo o joven o de buena o mala salud. Si sus ingresos caen bajo un cierto nivel. Se paga un nivel garantizado de ingresos a las personas según el tamaño de la familia... ...que después sufre un porcentaje de descuento que supongo será, por definición, modesto. Ahora la pregunta estriba. ¿En cuántas cosas quiere reemplazar con tal programa... Um, eh, ...de impuesto negativo al ingreso del derecho derechohabiente? ¿Reemplazaría todo? Este punto vale la pena que lo precisemos. ¿Eliminaría usted casi todas las demás formas de ayuda social si lograra implementar este programa? No lo haría, porque... Creo que su propósito es precisamente proveer una transición entre donde estamos y donde quisiéramos llegar, porque concuerdo con usted, puesto que hemos corrompido a la gente acogida al bienestar y los hemos atrapado ahí, estamos obligados a no echarlos a la calle, colocándolos en la difícil situación que usted describe. Correcto. Tenemos que facilitar cambio, sí. pero bien, quisiera todos los programas sociales. Después que continuaríamos con usted. Según algunas estadísticas, si se tomara todo el dinero que se gasta en la pobreza en los Estados Unidos... ...y se dividiera entre todas las familias pobres, tendríamos una cifra de 32 mil dólares anuales por familia. Ah, ahora bien, la familia pobre promedio no obtiene los 32 mil dólares anuales. Y es obvio que alguien entre la tesorería y esas familias está sacando mucho de ese dinero... ...y simplemente pienso que si se eliminara al intermediario, como dicen los anuncios comerciales... ...habría mucho beneficio tanto para los pobres como para los contribuyentes. Apoyo el concepto del impuesto negativo a la renta y sus objetivos. Quisiera mencionar, sin embargo, que administrativamente hablando estaríamos creando otra máquina burocrática. Alguien tiene que calcular los ingresos. Ajá. Alguien tiene que decidir cuándo reembolsar a las personas el dinero al que tienen derecho. Se presenta un retraso entre el tiempo en que se devuelve la ganancia y el del reembolso. Hay una serie de problemas que yo estoy de acuerdo en que se encaren... ...pero una cosa es cierta, sí señor, no se va a eliminar el intervencionismo del gobierno. <risa> el punto que quisiera aclarar es dónde quedan los niños, cuáles son sus derechos en el plan del impuesto negativo sobre la renta... ...y no estaríamos nosotros por el hecho de aplicar un impuesto negativo subsidiándolo ilegítimo por lo que Tom Sowell tanto se preocupa. La mayor razón por la cual hoy en día... No es posible tener impuesto negativo a la renta es debido a que la burocracia estaría sin trabajo. Y estos son los principales objetivos. Así fue expuesto por el que ahora es senador Paul en su libro titulado El programa Richard Nixon. El mayor obstáculo que tuvieron para ponerlos en práctica fue la burocracia del Seguro Social. Así que no creo que si pudiéramos poner estos programas en práctica, los problemas serían serios. Creo que otra presunción acerca del impuesto negativo y en la que no estoy completamente de acuerdo es acerca de ese mínimo entendimiento que tiene la gente de cómo gastar el dinero. Ellos buscan en el mercado un medio de Satisfacer sus deseos. Y yo, personalmente, como economista, podría decir que toda persona desde los 4 a los 100 años sabe cómo gastar el dinero para satisfacer todos sus deseos. <risa> y no, es por no. eso que me Esa pongo es la a clase la de gente de... que no va a estar en condiciones. Pero ese es un problema menor. Es un problema de actividad privada y caridad privada. Pero una cosa es segura. Ellos están gastando su propio dinero no, y cualquiera no, no. que sean sus conocimientos Ellos sobre cómo ahorrarla. Y quiero hacer valer mis créditos Pero quedaría una etapa menos En este momento, el trabajador social está gastando el dinero del señor A para ayudar al señor C Y hay un tremendo escape, como lo dice Tom Sowell La discusión no es si las personas acogidas al bienestar social o de bajos ingresos saben cómo gastar efectivamente su dinero Hay que dilucidar cuánto es lo que ellos obtienen en comparación con el gasto que hacen los burócratas Comparar algo con la perfección o con un estándar arbitrario no soluciona nada lo mismo vale en el sector educativo. Lo que se oye es, ¿podrían las familias seleccionar los colegios de sus hijos con un sistema de bonos, por ejemplo? La pregunta es, ¿llegarían de alguna manera a hacer lo peor de lo que los burócratas lo están haciendo en el sistema de educación pública? Abordamos el tema de educación en otro programa. Bob Landman. Quiero molestarlo con algo que dijo usted sobre que la mitad del dinero no llega a los pobres o algo por el estilo. Eso no hace, no deja que el público piense que todo ese dinero va a parar al bolsillo de los administradores Mucho de esto va a parar a los bolsillos de los que no son pobres La seguridad social paga la mitad de sus beneficios a personas que sin él no estarían en la pobreza el seguro contra la cesantía paga alrededor de dos tercios de sus beneficios a personas que no son pobres y esos son programas de bienestar o contra la pobreza por eso las estadísticas presentan una discrepancia tan espantosa entre la cantidad total y lo que reciben efectivamente los pobres bueno yo creo que es un punto muy válido porque se supone que no estamos creando los beneficios de cesantía y de seguridad social para mantener a los ricos más ricos pues bien aquí volvemos al gran debate filosófico que deberíamos sostener es fácil simplificar las cosas y decir que todos estos programas, incluidos los de escuelas públicas, están para ayudar al pobre y solamente al Sí, pero al yo pobre. estaba diciendo... Mencionaré un argumento en favor del impuesto negativo ajá. a la renta, el de que permitiría en mayor medida circunscribir los pagos ajá, por beneficios ¿Sí? a quienes sí, corresponden y cortaría sí. los beneficios que muchos esperan poder obtener ahora, no como ayuda pública, sino como seguro social con el significado que tiene este término hoy en día. Bueno, para contrapesar la desilusión de las expectativas en que una generación ha basado sus vidas, pero sin que haya que seguir por toda una eternidad con tal de salvar a una generación transitoria. Esas son las otras vallas que debemos salvar para poner el plan en práctica. Usted dijo, no sé con qué seriedad, que la única valla es la burocracia ligada al bienestar. No, ahora surgirían y se organizarían los intereses creados inmediatamente actuando en su contra. Sí. La valla más grande a salvar en este momento... ...es que no existe manera de construir un sistema sensato de impuesto negativo a la renta... ...que no sea capaz de lastimar a alguien. Habrá algunos que recibirán menos dinero de lo que reciben ahora, especialmente los menos desfavorecidos particularmente los ricos que están recibiendo del Servicio de Bienestar, ellos tratarán de dificultar políticamente que se pueda poner en marcha. La ambición de que se aplique un impuesto negativo a la renta que cueste menos dinero, sea más fácil de administrar y a la vez no le pague a nadie ni un dólar menos de lo que está colectando hoy. Es algo que no hay manera de que se pueda construir ni programar, pero aun que no sea políticamente posible, la fuerza de la historia está de nuestro lado y va a llegar a ser posible, se lo aseguro. Doctor James Sampson. No demos la impresión de que los administradores del bienestar social están en contra del impuesto negativo a la renta. Este es el programa gordo como lo llama Moynihan, por el hecho de que se quedarían muchísimos sin empleo y por eso muchísimos nos opusimos a su implementación, dado ciertos aspectos del programa. Un promedio de 2.400 dólares mensuales para una familia de cuatro. Estábamos en contra de eso. Y si uno lee las actas del Congreso, aquellos que atestiguaron decían... ...sí, estamos en favor del concepto y no a favor de esta parte ni de esta otra parte. Y si se cambia eso, tendrán ustedes todo nuestro apoyo. Yo estaba en la misma posición. Propuse el impuesto negativo a la renta por primera vez hace 25 años. Pero declaré en contra de la versión final del plan Nixon. ¿Por qué? Porque los burócratas del sistema... ...habían conseguido introducir modificaciones que hacían de un impuesto negativo a la renta decente... ...algo tan malo como lo que tenemos hoy y habría sido agregado encima de todo lo demás. La triste realidad. Sí, es una realidad política, pero ¿Cierto? la realidad política cambia. Eso es lo importante. Quisiera decir una cosa más sobre esto, sobre este problema del que estamos hablando. Y es que volvimos al comentario de Bob Lapman. Hay una cosa que se puede decir en favor del programa de bienestar. Acostumbrado como estoy a no decir nada en su favor, diré que es el único programa social que yo conozco que por lo menos en líneas generales le da dinero a las personas cuyos niveles de ingresos están por debajo de quienes pagamos impuestos. Todos los demás programas de bienestar no solo le dan dinero a los que tienen, sino que por lo general graban al pobre y benefician al rico. Nosotros que estamos en los niveles de ingresos altos, hemos sido muy listos al obligar a los pobres giles de abajo a que nos paguen buenos sueldos como burócratas y a que nos procuren buenos beneficios a sus expensas. Por lo menos el programa de bienestar social no hace eso. <risa> Usted afirmó con gran confianza que se impondrá el impuesto negativo a la renta, aun cuando reconoció los obstáculos. ¿Por qué está tan seguro de que vendrá? Porque el sistema actual encierra las semillas de su propia destrucción. No hay manera, a mi juicio, que un sistema construido como el actual pueda evitar el crear más y más problemas sociales y será necesario hacer algo. Nadie ha propuesto una alternativa. Que yo sepa, no existe una alternativa efectiva al impuesto negativo a la renta. Y es por eso que lo descartan y vuelve a surgir, lo vuelven a descartar y vuelve a surgir. Finalmente hizo la pregunta de si era concebible que una democracia industrial moderna como la nuestra puede existir sin algún sistema bien elaborado de bienestar en su base. ¿Qué piensa usted, señora O'Bannon? Pienso que sería imposible, principalmente porque yo creo que los programas de bienestar... Muestran los valores de esta sociedad. Y si no fuese así, habría habido una asonada ya tiempo. Sí, hay protestas por su costo y creo que eso se debe principalmente a que las tasas de inflación socavan el verdadero poder comprador del ingreso del contribuyente de clase media. Uh, pero creo que en ningún nivel podríamos desligarnos de la necesidad de preocuparnos. La necesidad de tener que preocuparnos día a día y en una sociedad técnica industrial moderna como la que tenemos, el sistema de impuestos y de gobierno es posiblemente la única alternativa variable. No creo que podamos zafarnos de él, no creo que veamos nuevamente esas instituciones caritativas privadas ...que toman el dinero que doy o no doy libremente... ...y que hacen algo efectivo o no en las vidas de las personas a cualquier nivel. No creo que tenga nada que ver con que la sociedad sea moderna, tecnológica o industrial. Tiene que ver con una ideología y en particular con una ideología... ...que es muy fuerte entre intelectuales académicos o en los medios de difusión. Y creo que a medida que pasa el tiempo y hayan más y más ideas inteligentes... ...que reemplacen el tipo de visión que existe hoy... ...cambiará el clima político que se interpone ahora en el camino a la reforma. Jim Thompson... No creo que pueda eliminar el sistema, pero me interesa el sistema de bienestar y me interesa la última declaración de Tom sobre académicos y teorías, etcétera. Olvidamos que estamos hablando de personas y no podemos encerrarnos en nuestra torre de marfil y hablar de si este sistema funcionará y con lógica o sin ella, porque no funcionará a la vez que hay masas fuera del sistema del que usted y yo formamos parte. Y de alguna manera tenemos que asegurarnos de que podremos cuidar de esa gente y que el no lograrlo, claro está, significará que su seguridad y mi seguridad y la vitalidad, la vitalidad de este gobierno y de nuestro país estarán en juego. El alcalde de Nueva York me preguntó cuando tuvimos una huelga lo que haría si no fuera posible entregar los cheques a la gente cuando nuestros trabajadores fueran a la huelga y le dije que después del primer mes el caos y él me respondió, ¿qué quiere decir con eso? Y yo le contesté, ningún hombre o mujer en esta ciudad de Nueva York y eso lo incluye usted señor alcalde, estará seguro si no podemos cuidar de ellos. Dejaremos esta discusión con la esperanza de que puedan estar con nosotros para el próximo programa Libre para Elegir. En la próxima edición, ¿está la equidad burdamente establecida en América? ¿Es saludable cuando el gobierno trata de imponer equidad a los ciudadanos? ¿Cómo está a la fecha la libertad de los individuos? No se pierda, libre para elegir de Milton Friedman.